Lionel Messi patea la playera de México Parece que Lionel Messi está en la mirada de los medios y sobre todo en la mirada de todos los mexicanos Te preguntarás el por qué, ¿qué pasa con la pulga argentina? Es de los jugadores más queridos y a pesar de su rendimiento que ha estado de arriba hacia abajo Hay aficionados que lo admiran y entre ellos muchos mexicanos Que no sintieron ninguna clase de odio hacia él tras meterle un gol a México Pues este probablemente sea su último mundial la gran polémica estalló después de que los jugadores argentinos celebraran el triunfo de México, lo que les valió seguir vivos en la clasificatoria. Mientras brincaban y cantaban el triunfo en su vestidor, mediante un video que fue subido a Twitter se observa en el suelo la pelea de algún jugador mexicano, que tal vez intercambió con Lionel Messi o con otro jugador argentino, pues en el video se observa que Messi patea la bandera de México que tenía cerca de él. Esto ocasionó una lluvia de críticas hacia el argentino, especialmente de mexicanos, que desaprobaron esta acción y la vieron como un desprecio hacia la camiseta azteca. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esto? Tal vez se esté mal interpretando, pues Messi tenía la bandera probablemente encima de su zapato, y decidió quitarla, porque se observan muchas más en el suelo, entre ellas argentinas. Pero esta polémica estallaría mucho más y llegaría a oídos del boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien no tuvo ningún reparo en guardarse sus comentarios y le mandó una amenaza al 10 argentino por pisar la playera azteca. El Canelo Álvarez publicitaría unos comentarios un poco amenazantes, el cual sería el siguiente, que le pida a Dios que no se le encuentre, entre muelles de puños y caritas enojadas. Pero el Canelo no se le único en pronunciarse, pues Eddie Reynoso también lanzaría las siguientes palabras hacia el astro argentino después del polémico video. Así como yo respeto a Argentina, él tiene que respetar a México, no hablo del país, Hablo de Messi, por su mam que hizo. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que realmente Messi tuvo la intención de patear la bandera azteca? ¿O oh, están exagerando? Recordemos que él no es el único en estar envuelto en este tipo de polémica. Recordemos que Chicharito Hernández recibió desprecio después de tirar la bandera de México cuando le pidieron un autógrafo. Pero al final, tú tienes la última decisión. Te leo en los comentarios.